amigos de youtube los saluda el magnate del universo el más poderoso de todos los tiempos y el día de hoy vamos a hacer un video tutorial en el que nos vamos a aprender a hacernos invisibles mediante una receta mágica los ingredientes alimenticios vamos a necesitar tres hojas de estas yo conseguí más pero ustedes pueden conseguir solo los tres y semillas negras y por último un vaso de agua voy a proceder a preparar los alimentos bueno primero antes de eso vaciamos dos cucharadas de nuestra receta porque puse primero las hojas primero vamos a vaciar dos cucharadas repito dos cucharadas y luego después de eso vaciamos las tres hojas ahí está y por último el agua es muy importante. Ya por último, con la cuchara lo mezclamos y lo tenemos que mezclar durante 30 segundos. Aunque yo lo voy a mezclar menos, pero ustedes lo tiene que mezclar durante 30 segundos. Ya después de eso, nada más nos tomamos el batido. A ah, saber delicioso, mejor que una coca-cola y por último vamos a esperar hacernos invisibles generalmente el efecto de invisibilidad real eh, tarda de 10 a 30 segundos o a veces puede tardar y aquí está amigos como pueden ver el hechizo ha funcionado ahora mismo soy invisible esto es totalmente real y verídico y cualquiera de ustedes lo pueden hacer si siguen los pasos correctamente que les he indicado a lo largo de este eh, video. Mucha gente me podrá preguntar que cuánto dura el hechizo. El hechizo suele durar entre dos horas, pero tú lo puedes activar o desactivar con tu propia mente con tu propio pensamiento te puedes hacer invisible o puedes dejar de serlo y bueno ahora sí espero que les haya gustado el tutorial y vamos a regresar a cámaras para decirles algo muy importante como ven ahí ya me pude hacer invisible y todo esto lo pueden hacer ustedes con estos tres sencillos ingredientes no pasa nada no es peligroso y es 100% real y efectivo. Ya en el siguiente video vamos a estar resumiendo el video de un ente invisible que se aparece en mi casa. Bueno, no es invisible, sino que es un fantasma que se aparece en la casa. Y vamos a estar resumiendo el video de la invasión extraterrestre, la guerra extraterrestre. Eh, otro video de entrevista al brujo Yamal. Por eso. Vamos a estar subiendo muchísimo video, muchísimo contenido, por eso activen la, la campana de notificaciones para que les lleguen todos nuestros videos. Muchas gracias mi estimado público de YouTube y nos vemos en otro próximo para video. Yo soy Lord Paralogía y nos vemos. Hasta pronto.